La represión va a ser el instrumento que va a usar el Estado para tratar de aplacar las demandas de no solamente el pueblo, sino que también de todo el conjunto de la sociedad. Eh, carabineros siempre, siempre dicen en el fondo que ellos están resguardando las manifestaciones estudiantiles. Yo le aseguro que si usted ustedes le preguntan a cualquier manifestante qué es lo que siente cuando ve llegar a, a fuerzas especiales, con certeza que va a decir miedo, con certeza que va a decir rabia, pero en ningún caso va a decir que se siente seguro. Eh, es lamentable que hoy día cualquier persona que quiera venir a manifestarse, aunque sea pacíficamente, eh, tenga que saber, tenga que arriesgarse en el fondo a ser gaseado, a ser mojado y con un poco más de mala suerte a ser golpeado o detenido. I'm okay. <laughs> <laughs> ¡Cuando chucha va a tener que soportarlo! ¡Va con rechuliado! con la rechucha tierna! ¡Hasta cuando estoy una pandera ¡Soy una pandera que estoy luchando! ¡Hasta cuando crees lo va a